Y en el caso de, de upid y de Ciudadanos, que no es exactamente lo mismo, pues bueno, se han dado cuenta de una cosa que le funcionó al fascismo. A veces digo, es como fascismo cool, no quiero decir que sean fascistas, pero eh, son los que mejor han entendido el lenguaje, ni izquierdas ni de derechas, españoles honrados eh, Frente a la corrupción, españoles honrados Frente a, a cualquier cosa, somos españoles y somos gente honrada. Y ese discurso, que el, el fascismo fue... Y el nazismo, los primeros que dijeron, pero vamos a ver, somos alemanes, eh, venga usted un socialista a contarle, un comunista o un no sé qué, somos alemanes, ¿no? Lo tenemos todo claro. El discurso funciona de maravilla y más en, en un momento como este.